Claro, ya está. <risa> sí, sí, pero ¿desde de, qué momento? Porque ahorita. Estoy en, en pantalón corto, entonces... Ahorita, en ahorita, ahorita, fue. Estamos en verano. Ahorita, fue, yo acá estaba hablando de que con usted hay que andar como la, el reloj suizo. Porque si usted le dicen 6 y 20, 6 y 20 iniciamos. Pero ya está enganchado a ser ratón Miguelito. Un gusto saludarlo a, a los tiempos, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, bueno, ya sí, lo veo que está ya recuperado ya el problemita que teníamos tenía usted la, la semana pasada, pero bueno, eso ya es historia. Acá vamos a lo nuestro, porque hay mucha expectativa, mucha gente en la provincia de El Oro y los amigos de Guerreros Digitales que están retransmitiendo casualmente... Esta eh, entrevista, don Antonio Cañarte, que le manda a usted un abrazo fraterno para usted, eh, economista Rafael Correa Delgado. Entremos a materia, le decía, conocer el criterio suyo porque es importante analizarlo, escucharlo, verlo, la situación que estamos viviendo los ecuatorianos. Estamos viviendo de todo. El fin de semana fue un golpe duro lo que vivió su ciudad. Eh, Guayaquil, y bueno, ¿a dónde nos quejamos? Dice alguien, ¿quién nos pueden dar? Y lo que está viviendo esta situación en este país, nunca en la historia eh, hemos tenido esto, pero sin embargo lo tenemos que vivir. Y lo que corre al mundo, por más que, digamos, que sí, que el turista viene a nuestro país, en otros países, para ir al Ecuador con esto que pasó el fin de semana, ni Dios quiera. La situación se vuelve cada día peor en, la, en este país con el tema delincuencial, el tema de seguridad. No hay absolutamente ni un pronunciamiento por parte de los señores del gobierno sobre el tema de seguridad. A su criterio, por favor, lo escuchamos. Mire, don Carlos, eh, yo podría caer en los lugares comunes de quejarnos, de describir lo que está pasando, que es una tragedia. Pero vamos a los problemas de fondo, de fondo. Vivimos del 2007 al 2017, una época dorada, pero están todos los indicadores. O sea, yo no me engaño a mí mismo, pero como académico tampoco doy razón a quien no la tiene. Eh, fue una época histórica, tal vez la mejor en la historia del país. Vino Moreno a traicionarnos, a perseguirnos, muchos aplaudieron. Apoyaron esa tontería transitorio apoyaron a un tipo brate como Trujillo con se declaró emperador, se apoderaron del Estado, se dijo en ese momento, sobre todo después de la crisis de octubre de 2019, que Moreno eh, tenía que irse a la casa, era un inepto completo, no nos hicieron caso, vino la pandemia, decenas de miles de muertos por ineptitud del gobierno de Moreno, y luego se dieron convencer para votar por Lazo, una pequeña mayoría, pero mayoría al fin y al cabo, pero ¿qué esperaban de Lazo, por favor? ¿Qué cosa diferente? Un tipo que era capaz de cualquier cosa por ganar el poder, de darle vuelta a la virgen del panecillo en Quito, de decirle a los estudiantes que podían estudiar lo que les dé la gana cuando les dé la gana sin examen, lo cual no es posible ni deseable, porque si la universidad pública es gratuita, usted no puede gastar recursos que se requieren para medicina, para libros de los chicos en los colegios, en estudiantes de eh, eh, cosmetría, como yo encontré cuando llegué al poder, ¿no? Eh, que ofreció duplicar la producción petrolera, lo cual es técnicamente inviable, económicamente una locura, ecológicamente sería un desastre. ¿Qué esperaban si votaban por un tipo así? Te vamos a las cuestiones de fondo, queridas ecuatorianas y ecuatorianas. Yo sé que lo que le digo no es políticamente correcto, correcto, pero no esperen de mí jamás demagogia. Esperen de mí el mensaje para salir de su desarrollo, para tener un buen vivir. Y este es uno de los problemas de base fundamentales muchas veces son viscerales y no cerebrales. En lugar de apoyar ese proceso histórico de 2007-2017, mucho porque te odio Correa, o por la novelería hay que cambiar por cambiar, o hagámosle caso de Cuarriza, la Amazona votaron por lo peor, apoyaron lo peor, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Lazo se lo eligió hace poco más de un año, ya todo el mundo lo quiere votar, pero votar con B labial, para eso, mejor es votar adecuadamente con B labial, con B pequeña, en las elecciones, que es nuestra arma para enfrentar estos poderes, para salir de su desarrollo. Entonces, compañeros, el mensaje, ¿cuál es aquí? Sí, el país es una tragedia, tenemos que hacer algo al respecto, yo creo que el lazo tiene que irse a la casa por mecanismos mecanismo constitucional antes que nos mate a todos, pero la solución de fondo es nunca más dejarnos engañar, defender por todos los medios la verdad y sobre todo saber votar con b dente y labial. Y escoger adecuadamente el camino Superar los odios Ser menos viscerales y ser más cerebrales Te odio Correa Pero contigo vivíamos bien No había inseguridad, íbamos camino al desarrollo Mis hijos tenían empleo Me cae mal, pero hay que votar por el bienestar del país No, me cae mal Correa Y así no maten a todos, estoy contra ti Basta de eso, nos destruye a todos Destruye a la persona, destruye a la sociedad Destruye al país ¿Por qué se odio para Rafael Correa Delgado? No te entendí, perdón. ¿Por qué ese odio a Rafael Correa Delgado? Porque somos un problema para el sistema. Porque si fuéramos la, la izquierda decorativa, un Alberto Acosta, que se ha pasado la vida gritando lo suficientemente alto como para no pasar de moda y lo suficientemente bajo como para no cambiar nada, seríamos aplaudidos. Porque somos funcionales al sistema. Nosotros desafiamos el sistema. Fíjense lo contrario. Nosotros tuvimos protestas por poner impuestos a la herencia. Entonces sacaron los impuestos a la herencia. Entonces ese es el desafío, ese es el temor que tienen. Fuimos realmente un peligro para el status quo. Nuestras élites, nuestras oligarquías, fundamentan su bienestar en la verticalidad, en el dominio, en ser diferentes al resto. Tú les propones ser tres veces más prósperas, como lo fueron en 2007, 2017, pero iguales al resto. No, prefieren ser menos prósperas, pero verticales, que ellos dominen al resto. Entonces eso es lo que estuvo en peligro y son capaces de matar para defender esa situación, ese status quo. Esa piedra angular de su bienestar, que es la injusticia, la verticalidad, la desigualdad, dominar al resto, tener poder sobre el resto, que empieza además, dando la peor educación a los más pobres, que es a lo que hemos regresado. ¿no? Ahora, siempre se lo ha criticado por parte de la gente de gobierno y de otros partidos políticos dentro de la Asamblea Nacional. Hablar Hablar y criticarlo de frente, decir, el gobierno corrupto de Rafael Correa Delgado. Llegaron hasta postularse como tales. Y sin embargo, en este gobierno que tiene un año y meses, la corrupción a tutti frutti, vender puestos a 2, 3 millones de dólares, no lo dice Carlos Espinoza lo dicen los diarios, la denuncia que hay contra personas que han estado eh, muy cerca del presidente de la República. Eh, le mete la mano a otras eh, organismos o instituciones, al superintendente de banco, no lo permitió operar el día de ayer, le cerraron las puertas y así sucesivamente. Hay una denuncia que hizo una señora que es miembro del Consejo Nacional Electoral sobre la corrupción que está dentro del Consejo Nacional Electoral y esto nos obliga a pensar nosotros los ecuatorianos qué va a pasar con los resultados que se den y quién nos va a cuidar nuestros votos, es la pregunta. Mira, don Carlos, no lo dice usted, no lo digo yo, se lo siente. Los padres de familia, ahora tienen que comprar cupo en los colegios, para ir al registro civil, ahora hay que pagar tramitadores, la corrupción campea en todos lados, el sistema de justicia... Es la máxima expresión de la corrupción. Entonces, no es que lo dice usted, no es que lo digo yo. Se lo siente en el día a día y ojalá aprendamos esto. Primero, un mensaje muy importante, muy importante ecuatoriano y ecuatoriano. La peor corrupción es usar el poder dado por el pueblo ecuatoriano, ese poder político, para negocios privados, para intereses grupales. Y eso es lo que ha he hecho este sinvergüenza, perdónenme, que llegó al poder. Por ejemplo, y muchos aplauden eso, eliminó seguro Sucre, asegurador del el Estado que había quebrado el sector privado era de los de Isaías del Banco del Pacífico creo que era, del Grupo Banco del Pacífico y lo recuperó el Estado, reconte rentable daba 15, 20 millones anuales la eliminaron y esa cartera de 300 millones de seguros pasó al sector privado, con eso nos robaron 15, 20 millones anuales esos son 3, 6 escuelas del milenio por año y se lo pasaron al sector privado a las aseguradoras que financiaron la campaña de Lazo. y ni nos damos cuenta de eso ya quieren rifarse el Banco del Pacífico, por eso el problema con el superintendente de banco. Necesitan un superintendente de banco obsecuente para rifarse el Banco del Pacífico. Esa es la peor corrupción. Pero también existe la corrupción, como usted dice, la coima, ahora generalizada. Y aprendamos de la historia. Doloroso aprendizaje. Pero una cosa es tener casos de corrupción que es imposible en años el gobierno no tenerlo. Hasta el Papa Francisco encontró corrupción en el Vaticano. Y otra cosa es tener corrupción generalizada, institucionalizada, como la hemos vuelto a tener como había antes de nuestro gobierno, y hablemos con cifras, por Dios, machaleños, orense, ecuatorianos, para no darnos a engañar, no relatos, no que, ah, aquí hubo un caso de corrupción, entonces todos son corruptos. Además, pues, ¿qué caso de corrupción? Ramiro González, Ramiro González fue dos veces prefecto de Pichincha, fue vice, el candidato a vicepresidente con honor dos o ya se olvidaron. Carlos Poli, Carlos Poli fue propuesto por el Congreso, fue secretario de administración cuando yo recién llegué al gobierno, fue secretario de administración de Lucio Gutiérrez, o ya se olvidaron y hacen de eso una generalización y muchos creen esa tontería datos, no relatos para que no nos vuelvan a engañar, aquí están los datos revisen por favor, revisen invito a cualquiera a que eh, desmiente estos datos, fuimos el país que más en 2007-2017, la década ganada en toda América Latina el país que más redujo puestos en el ranking de corrupción de transparencia internacional, revisen aquí está el ranking de corrupción lo encontramos, Ecuador, ¿no? eh, Llegó al puesto, en el 2007 estábamos al puesto 150, y solo bajamos, bajamos, bajamos, y el último nos subió un poco por los escándalos de Brecht, refinería, porque esto es percepción. Pero miren, bajamos 30 puestos, y fuimos los que más bajamos en toda América Latina. Datos, no relatos, de transparencia internacional, revisen. Pero aquí sí tenemos datos duros. Este es Banco Mundial, seguramente correísta. Este se hace encuestas. Pregunta, ¿usted ha dado coimas? Resulta que en el 2006, 15.4% de las empresas pagaron al menos una coima. 2010, 1.7%. Y esto incluye todo el sector público, alcaldías, prefecturas, etcétera. 1.7%. Ya en el 2007 todavía ha subido casi al 6%. Datos Banco Mundial, revisen. Pueden entrar a la base de datos, es pública. Ya no se deben engañar. Y con esto de que 10 años de gobierno... Y por supuesto puede haber un error judicial, por supuesto puede haber un funcionario corrupto. Generalizaron, hicieron creer que esto era corrupción, persecución judicial. Y ahora sí, dictadura, porque teníamos un presidente bien parado, ¿no? defendiendo los intereses públicos, dictador, autoritario, porque no nos sometíamos a la frente a la prensa, frente a la presión de los poderes de siempre, ¿no? frente a poderes extranjeros. Ahora sí estamos viendo lo que es dictadura. Rodea la supervivencia de bancos de policía, mientras estallan barrios enteros en Guayaquil. Ahora sí vemos lo que es la podredumbre en la justicia. Ahora sí vemos lo que es la corrupción generalizada. Ojalá aprendamos esta dura lección. Economista, muy buenos días. Luis Suárez le saluda. Economista, eh, la inseguridad que vive el país hoy es preocupante. La gente tiene que vivir encerrada en las casas. Eh, antes nunca ha habido la inseguridad que hoy se da en Ecuador. Creo que nadie pensaba que inclusive las propias fuerzas armadas, la policía, se iba atacada en sus propios cuarteles por organizaciones delictivas. ¿En qué momento hay ese quiebre de inseguridad? ¿En qué momento se pierde el control del país? ¿Y si hay algún mecanismo de solución que pueda salvar de la inseguridad? ¿O estamos condenados a vivir así? Gracias. Pero, compañero, ¿qué pregunta? ¿Acaso no vivimos en seguridad durante los 10 años de la Revolución Ciudadana? Entonces, lo que se requiere es un buen gobierno. Hoy buscan cualquier pretexto, y, y, y cuando la gente pierde la calma, se presentan las peores insensateces: que bicamarialidad, que, que cambia la constitución. Pero si tenemos la misma constitución, la misma intencionalidad que el 2007-2017, cuando convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina, nuevamente revise tasa de homicidio. Hoy nos acaban de presentar el ranking, estamos en el tercero más inseguro de América Latina, con las mismas constituciones, las mismas leyes. El que quiera creer barbaridades que nosotros pactamos con el narcotráfico y cinco años después quedamos damos el gobierno, entonces que empieza la violencia, ya pues cree en, en elefantes rosados, pues, ¿no? ya cree cualquier cosa. Esa gente fanática, ya no se puede hacer nada. Pero para la gente sensata del país, con amor de patria, que nos quiera o no nos quiera, con amor de patria, con amor de verdad, sensata, es evidente que el problema es el gobierno. ¿Cuándo empezó el quiebre? Con la persecución y la traición de Moreno, por hacernos quedar mal, entre comillas, Hablaron de estado obeso, destruyeron el Ministerio Corredor de Seguridad. Lo han tenido que volver a crear con el nombre de Secretaría de Seguridad. Es lo mismo, pero al mando lo han puesto un inepto Diego Ordóñez. ¿Qué hacía el Ministerio Corredor de Seguridad? ¿Acaso seguridad es solo la policía con pistola? Seguridad es inteligencia, q 911 son fuerzas armadas, es cancillería, es control de la frontera, son comisiones binacionales con la CombiFront, con Colombia. Todo eso se desarticuló porque eliminaron el Ministerio Corredor de Seguridad para hacer crear mal a Correa. Luego el Ministerio del Interior, que se dedicaba solo a seguridad ciudadana, solo un ministerio de la policía, para organizar, controlar a la policía, lo destruyeron, la pusieron a Pablo Romo, lo hicieron todo lo que ese ministerio, de la política, para reparto de hospitales, para comprar asambleístas, para pactar con gobiernos locales, y nadie se preocupó de seguridad ciudadana, Romo se preocupó solo de perseguir, y ahí vemos las consecuencias. Luego el Ministerio de Justicia, lo eliminaron, el encargado de las cárceles, organización social, y hoy miren el caos que son las cárceles. La inteligencia. Dijeron que nosotros llamaste una policía política que perseguía a la gente. ¿Dónde está, por Dios? ¿Usted cree que 10 años de vicepresidente y de alto directivo de la Revolución ciudadana Moreno, por estúpido que sea, no se iba a dar cuenta que a una policía política? Destruyeron todo. Y lo que hicieron es convertir en inteligencia, ellos sí, en persecución política. Pero la inteligencia servía. Incluso para tener inteligencia en las cárceles y anticiparse a lo que iban a hacer los jefes de la mafia que están encarcelados. Y con eso evitábamos los incidentes que hoy vemos día a día. Entonces todo desmantelaron. Esto no es casualidad. El que crea que somos tan inteligentes que 10 años pactamos con el narcotráfico, los terroristas, la mafia, para que 5 años después creen el problema, ya crea eso, ya no se puede hacer nada. Es una cuestión ya de psiquiatra, ya no es cuestión de explicación. Para la gente sensata, es evidente que el problema ha sido el odio político la destrucción de la institucionalidad del Estado, el intentar hundir una época y no le importó hundir el país, la destrucción de todo el sistema de seguridad que teníamos incluyendo el ECO 911. El sistema más moderno de toda América Latina, ahora ni siquiera funcionan las cámaras. 6 de la mañana con 36 minutos, economista, buenos días. Ariel Suárez le saluda. Se vienen unas elecciones bastante preocupantes, bastante importantes, se vienen las seccionales, ¿Usted cree que existen las garantías para llevar a cabo este proceso electoral acá en Ecuador? ¿Qué garantía va a haber? Pues eh, Nos acaban de matar un candidato a concejal, Gerardo Delgado, periodista. ¿Se imagina si mi gobierno asesinaba a un periodista? Recuerdo la muerte trágica de Fausto Valdivieso, cuando ya estaba retirado, todavía no siguen culpando ese asesinato, Siempre hubo algo. Acá asesinan a un periodista en funciones, con un medio de comunicación digital. Nuestro candidato a primera concejalía en Manta. Y no pasa nada. Nos mataron a Jaime Estacio hace un par de meses en Esmeralda, candidato también a Primera concejalía por el Cantón San Lorenzo. ¿Qué garantías va a haber si no hay seguridad? No hay garantías para nadie, peor para los candidatos. Y ya dentro del eh, marco electoral, ¿qué garantías va a haber con ese Consejo Nacional Electoral? Con esa prensa corrupta que oculta todo, manipula todo. Una contraloría que se presta cualquier cosa, acuérdense, Celi, cómo nos quiso eliminar en las últimas elecciones, y Río Frío se presta cualquier cosa, ahora con un lazo, a tal punto que lo protegió en el escándalo Pandora Papers. Por supuesto que no hay ninguna garantía. Por eso, machaleñas, machaleños, orense, con más ganas todito listas cinco, contundentemente, para que no nos puedan robar las elecciones. Y hablando de las candidaturas, la semana pasada, el fin de semana, el jueves fue, ¿no? Eh, eh, fue un éxito la alianza. Eh, la alianza La ceremonia de la, de la alianza Acá en Machala En eh, las 5.77 eh, El alcalde de la ciudad Don Darío Macas Y justo con el Candidato a la prefectura Don Carlos Víctor Zambrano Estuvieron en la tarima El abrazo el, La felicidad de mucha gente que llegó casualmente con la nueva vestimenta, ¿eh? la blanquita, con la, la insignia de la, de la Cinco. Y esto como que demostró una alianza muy fuerte, pero también les dieron un dolor de cabeza a algunos, ¿eh? porque no la querían esta alianza y sin embargo se dio. Y cada día se va poniéndose más fuerte eh, Revolución Ciudadana, no solamente acá en El Oro, sino a nivel nacional, eh, economista. Mire, gracias a Dios, Carlos, después de cinco años de difamación, de discurso único, a mí, tengo 50 juicios penales, condenado por influjo psíquico, me quitaron mis derechos políticos, sacaron la sentencia de horas antes que me inscribiera como candidato y así le regalaron la presidencia a Lazo, me eliminaron, destruyeron la fundación que tenía, acusándonos de que nos había, estaba financiando Venezuela, hasta la cuenta Facebook me quitaron me han quitado mis derechos políticos me han embargado mis cuentas soy el presidente que más ha ganado elecciones y, y el único que le han quitado la pensión vitalicia vinieron acá a fastidiarme grupos de periodistas, a firmar mi casa a inventarse historias, a, a denunciarme el lavado de activos, a todos los días tratar de crearme incidentes en mi vida cotidiana a fastidiar a mi familia o sea, no ha habido persecución así eh, en la historia contemporánea del país y eso, que yo me siento afortunado, porque hay gente inocente patriota como Jorge Glad, que iba a tener cinco años preso y pese a eso, somos de lejos la principal fuerza política de Ecuador y gracias a Dios el pueblo ecuatoriano, soy pero de lejos el dirigente político con mayor apoyo popular y eso no es lo importante. Yo mañana les doy todo ese apoyo popular con tal de sacar a mi país de la miseria. Lo importante es la popularidad de utilizarla como instrumento de desarrollo, instrumento de buen vivir, instrumento para servir a nuestra ciudadanía. Entonces, gracias a Dios, el apoyo es inmenso. Pero por favor, compañeros, no podemos caer en el error de 2021. En los errores recurrentes estos últimos años. Por influencia de la prensa, manipulación, por temores, por viscerales, por odios, por antipatía. Votemos con el corazón y con las neuronas. Votemos por quien lo hizo bien durante 10 años. Por el cambio histórico que es innegable. Les votemos todos lista 5. No basta ese gran cariño, no basta ese apoyo popular. Tiene que traducirse en votos para recuperar la patria nuestras armas, la batalla en el siglo XXI esas armas son en esa batalla los votos, votemos adecuadamente recuperemos el país esta alianza que se dio acá en la provincia del oro es a nivel de toda la provincia del oro 577 es el movimiento plan que lo lidera el economista Darío Macas que va a la reelección en la alcaldía de la ciudad de Machala eh, se permitió esta alianza eh, acá en la provincia del Oro. ¿Qué vieron ustedes para hacer esta alianza acá en la provincia del Oro, economista? Mire, yo al señor Nadío Macas, eh, creo que trabajó con mi gobierno, tal vez me lo encontré un par de veces, me parece que era constructor. Eh, sinceramente no recuerdo. Ha sí, dos veces por teléfono. Sí, constructor poner. fue con usted. Pero, pero básicamente fue. Y pregúntele, pregúntele si no se concursaba, pregúntele si antes de nuestro gobierno, siendo pequeño constructor, tuvo oportunidad de trabajar con el Estado, Exigente. Pero eso también duele muchas veces, ¿eh? el silencio de los buenos y son cómplices de los malos ahora hay corrupción, ahora todo se ha de con nosotros había transparencia, concursos y, y, y crearon una leyenda negra, Cinco años han buscado que los recursos mal habidos y encuentran las platas de ellos, escondidas en paraísos fiscales, y a nosotros no nos encuentran y nos encontrarán 20 centavos, porque los corruptos siempre fueron ellos, pero no hay que hablar con un poco de indignación, pero si molesta, primero que se metan con nuestro honor Segundos cinco años de mentiras y todavía hay gente que cree esas barbaridades. Bueno, en todo caso, Darío Macas, no lo conozco personalmente o no recuerdo cuando nos encontramos. Esto fue una alianza construida esencialmente por parte de nuestra directiva provincial. Eh, bueno, el dirigente histórico, nuestro dirigente actual es Silva, Diego Silva. El dirigente histórico es Carlos Víctor Zambrano, actual candidato a prefecto. Y obviamente son compañeros que tienen nuestro total respaldo, ¿no? Eh, esto es a nivel de provincia del oro, esta alianza, si, ¿eh? Sí, el movimiento 77 tengo que entender que es a nivel provincial y es momento de unidad, es momento de servir a Machala, servir al oro. Entonces, no podemos contentar a todo el mundo. Siempre que se sientan candidatos, hay gente inconforme por cualquier motivo. No podemos contentar a todo el mundo, pero una vez tomada la decisión, todos debemos unir el hombro para triunfar y, como le decía, recuperar Machala, recuperar el oro, recuperar la patria. Eh... ¿Por primera vez se va a tener un alcalde o un prefecto en Guayaquil o Guayas? Bueno, la competencia es dura, no podemos negarlo, pero tengo muy buenas posibilidades, muy buenas. Nosotros somos de lejos la principal fuerza política en el país y en Guayas, ¿no? Sin embargo, usted sabe que en Guayas, 30 años, está el Partido Social Cristiano en Guayaquil. Guayaquil será 60-70% de la provincia del Guayas. Y tienen medios de comunicación, poder económico, eh, hasta la iglesia yo me acuerdo que como señor Arregui, poco menos, y era presidente vitalizo del Partido Social Cristiano. Entonces es muy duro luchar contra eso, pero tenemos muy buenas perspectivas de victoria. ¿Estas eh, elecciones que se vienen para el próximo año van a demostrar eh, ser la fuerza política la revolución ciudadana? Bueno, ya lo hemos demostrado. ¿no? 2021 ganamos de leo el principal bloque en asamblea y como cambiaron el sistema designación asignación de escaños haciéndole daño al país porque eso dispersa los escaños y hace ingobernable el país y hoy sufren las consecuencias los propios que promovieron eso como lazo y tiene que andar comprando asambleitas independientes para tener el voto ¿no? y se cae en corrupción, se desintegra la república en todo caso si no hubiera sido por el cambio en el sistema de votación el sistema de asignación de escaños perdón se, tendríamos mayoría nosotros solos en la asamblea entonces ya lo demostramos en 2021, perdimos la elección presidencial contra todos y contra todos, ni siquiera teníamos partido político con tres o cuatro puntos. En el 2019, con partido prestado, ganamos dos de las tres principales provincias del país y en las más poblada guayas quedamos segundos. Entonces, gracias a Dios ya lo hemos demostrado eso. Ojalá esta vez se ratifique esa presencia nacional y esa prevalencia de la revolución ciudadana, no por nosotros. La leyenda negra que nos quieren correr es que corre hambriento el poder. A mí no me interesa el poder, y, no está tu tesoro, está tu corazón, dice el Evangelio. Mi tesoro no está con el poder, no está con el dinero, no está con la riqueza. Está con servir a mi gente, a mi pueblo, mi proyecto vital, como economista, como académico incluso. Es ver mi país fuera de su desarrollo. Mi ilusión era, si seguíamos en la senda, que seguimos del 2007 al 2017, que Ecuador fuera el primer país latinoamericano en superar su desarrollo. La vida ya no me va a dar para eso. Pero al menos hay que retomar esa senda. Nuestro objetivo no es el poder por el poder, pero que nadie se engañe sin poder, no pueden cambiar las cosas puede ser caridad, benevolencia siempre habrá espacio para eso pero no cambiará las terribles estructuras socioeconómicas que han marginado a grandes espacios de la población a grandes regiones, como Macharle el Oro de los beneficios del progreso, para cambiar esa injusta realidad, se requiere el poder político, el poder es un instrumento un instrumento de servicio, que nadie se engañe no es que buscamos el poder como fin sino como instrumento para el buen vivir bueno Rafael Correa, el próximo año estará viendo desde lejos nomás las campañas electorales que se hagan en el Ecuador y qué gana de estar en los recorridos. El hombre que le gusta esta vivir estas fiestas en este país no lo va a poder realizar, solamente lo va a estar viendo nomás desde lejos. Sin embargo, estará impulsando con ese mensaje a su gente y especialmente a los seguidores del de movimiento Revolución Ciudadana. Carlos, pero pues usted le dice como que sin nada, con todo respeto, ¿no? ¿Por qué no puedo regresar a mi país? Porque es que no lo van a dejar todavía, pues, señor. Pero entonces, digamos eso, pero no naturalicemos la persecución política, las monstruosidades que se han hecho. Para muchos, con todo respeto, radiodifusores, periodistas, para la gran mayoría de políticos, es así el juego político, son sabidos. Esta vez agarraron a Correa, bien hechito, somos sabidos. Y somos tan sabidos que llevamos 200 años de su desarrollo. No relacionamos causa con efecto, no entendemos que estos son los verdaderos problemas. La cultura de la trampa, la persecución política, el tratar de sobresalir, no siendo mejor que el adversario político, sino hundiendo al adversario político, jugando con el honor de las personas, prostituyendo la justicia. Son cosas escandalosas, son los verdaderos motivos de su desarrollo. Hoy podemos hablar de la seguridad, podemos hablar de la educación, podemos hablar de la obra pública, dar algunas soluciones. Pero mientras sigan estos comportamientos, seguiremos en su desarrollo, Carlos, esto es lo verdaderamente esencial. Hay que escandalizarse, no podemos aceptar como natural la brutal persecución política, la prostitución de la justicia, las mentiras, para tratar de destruir un proyecto político y dirigentes políticos que cambiaron la historia del país. Yo no estoy diciendo de que no va a llegar, el problema es de que con todas las marañas que se ven y todo lo que se, se siente, va a ser difícil, ¿ya? Sí, Porque, acá, pero deberías a, lo decimos como que a, si no Acá, no pasa nada. acá decimos Analizamos una cosa, cosa. A, acá hacemos una crítica, usted me conoce muy bien que yo soy de frente para criticarlo, ¿sí? Y yo recuerdo una vez en el en 911 cuando hice una pregunta, usted me dijo, Carlos Espinosa, otra vez me vas a tomar la lección, y yo le dije, sí señor, tranquilo. ¿Cuántas veces hemos estado frente a frente eh, hablando sobre algunos temas a nivel nacional y a nivel de provincia del oro? Porque somos frontales. Y por ser frontales, también nos están persiguiendo. Ahora buscan eh, la mínima cosa para ver si nos callamos. Pero yo como soy legal, todo cumplo, no me pueden callar tranquilamente. Y por eso que yo cuando me dicen alguna cosa, yo le digo, don Guillermo, ya me mintió otra vez. Y se ponen ahora molestos como picaporte. ¿Pero qué puedo hacer si es mi manera de hacer mi trabajo informativo? guste o no le guste, yo soy Carlos Espinosa. 22 años aquí en este micrófono sentadito. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos. Ojalá tengamos la oportunidad de sentarlo aquí como en el 2006 lo sentamos y conversamos mucho tiempo. Ojalá tengamos esa oportunidad, Dios nos dé esta oportunidad a la vida para tenerlo acá nuevamente, economista. ha tomado más tiempo para explicarse que yo en responder su pregunta, don Carlos, y con todo afecto le digo, o sea, si banalizan las cosas. Correa no puede regresar. Un expresidente está condenado por influjo psíquico y no pasa nada. Por un instante, imagínese si esto pasaba en el gobierno. Si se condenaba un ex expresidente por influjo psíquico. Sí, ¿saben la ridiculez que es a nivel mundial? Pero en Ecuador continúa esa ridiculez. Y ya no nos escandalizamos si sí estamos banalizando las cosas. No perdamos la capacidad de asombro, porque ahí están los verdaderos problemas. El resto es consecuencia de estas causas últimas. La falta de respeto por la ley, la cultura de la trampa, la falta de amor por la verdad. A 6 de la mañana y 50 minutos. Me quedan unos minutos todavía, porque ya nos están haciendo señas por acá. Mire... Eh, las radios que tenemos nosotros, damos esta oportunidad, no me quites el cuadro, eh, el, el, Dale la oportunidad a los jóvenes. Aquí al lado tengo una niña eh, guayaquileña, está haciendo su pasantía justo aquí en Radio Gaviota, ve, ve. Guayaquileña, bonita. Alomita, curí. Soy quitaña bonita. de los eh, frutales. Bueno. Eh, oiga. Ey. de candela ah, ahí está, mire tan de coco al rey ahí. pelo de noche sin lunas mirada oscura Daniel. no me mires de este modo porque me voy a morir ella <ríe> es eh, María, María José Rodríguez está haciendo pasantía aquí en Radio Gaviota le calza muy bien la canción a María José le <ríe> muy bien tipo guayaquileña de mujer sí. guayaquileña es una de, de joven. Tipo, exactamente una joven lo así. negro Así como usted también en su administración postó por los jóvenes. sí. Y acá también como medio de comunicación damos oportunidad a los jóvenes. Y aquí le tenemos a María José. Salúdelo a, a don Rafael Correa que estaba entusiasmada viendo la pantalla gigante. Dele. Buenos días, señores Presidentes. Como joven quisiera preguntarle, ¿cómo observa que Guillermo Lazo quitó el examen de la Cinecit. ¿Qué edad tiene María José? 18 años 18 nietos, recién mayor de edad Mira, ese es otro problema de su desarrollo No hay peor esclavo que el que aplaude de sus propias cadenas Aplaudimos estas concesiones, logros La conade le llamó logro del paro nacional Cuando es la mejor manera de esclavizar? Dando la peor educación a las grandes mayorías. Así estas élites nos seguirán dominando Eliminaron las escuelas del milenio Y abrieron las escuelas comunitarias Y la conade volvió a aplaudir Ahora elimina el examen de ingreso. Haciendo creer a los jóvenes que el problema era el examen de ingreso. Es decir, si hay 2.000 aplicaciones para un cupo de 200 en medicina, en la Universidad Estatal de Guayaquil, el examen de ingreso es el problema. O sea, elimina el examen de ingreso y los 2.000 podrán entrar. No podrán entrar. Lo que van a hacer es rifarse los cupos, como se hacía antes. Pagar por el cupo. Ir a hacer cola a las 2 de la mañana. Pero así nos engaña. Y muchos compraron ese engaño. ¿no? Y muchos, más aún, estaban enojados con los que tratamos de remediar esos engaños y realmente y conocemos de universidad, de darle una universidad calidad, que es la forma de superar su desarrollo la forma de vencer el círculo perpetuo de la pobreza cuando son las primeras generaciones de pobres que llegan a la universidad entonces, me parece una terrible irresponsabilidad, me parece un gran engaño a la juventud que están destruyendo la universidad pública ecuatoriana porque no les interesa ellos van a estudiar en universidades privadas van a estudiar en el extranjero y eh, el daño que están haciendo a la educación superior es inmenso porque volveremos al pasado donde nunca ha existido examen de ingreso, jóvenes escúchenme dicen, pero nunca ha existido libre ingreso libre ingreso, nunca ha existido para empezar, revise la universidad pública era pagada y se pagaba 600, 800 dólares por semestre, Qué pobre podía estudiar ¿no? pero suponiendo que no se hubiese pagado, como te digo el problema son los cupos si hay 2.000 aplicantes para 200 cupos, como sucede en toda parte del mundo, ¿cómo distribuye los cupos? La manera más honesta, más transparente, más meritocrática es un examen de ingreso. Ahora volvemos al pasado para la rifa, el compadrago, la argolla, la corrupción, hasta favores sexuales se pedían por dar los cupos. Ese, esa, esa fue la corrupción que nosotros encontramos en el sistema universitario. Y muchos jóvenes aplauden, aplauden sus propias cadenas. Queridos jóvenes, a ver claro, sentir y obrar recio. Ya no se dejen engañar. Oiga, economista, le voy a dar un, una noticia para que se desayune bonito por allá. Porque U usted está desayunando Don Carlos allá acá, ya estamos almorzando. ¿no? A ver, deje, deje, de de oiga, no sé cuál será Don Carlos, porque yo soy Carlos. Okay. Ah, que ya tan viejito estoy para que me diga Don. Sí, el respeto a los años, Don Carlos. Se respeta los años. Por acá está Doña Rocío, por acá está Doña Rocío. Le decía eh, don Rafa que se va a desayunar bonito porque el señor superintendencia el superintendente de banco no pudo trabajar, lo tienen rodeado con policías, le quitaron todo al hombre y por último ayer escuché a uno de los asambleístas de la bancada que dijo que todos los que nombraron al superintendente estarán fuera de sus curules porque así se determina la ley. No sé cuál será la ley que tienen ahora para mandar afuera a todos los que dieron la posición, el voto para nombrar al superintendente de Banco. Este gobierno por donde quiere, le quiere meter la mano como los buenos muchachos, por donde quiera. Y no se sabe a la final en qué vamos a quedar. Le digo algo. Aquí hubo un asambleísta, ahora está como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, denunció que 9 mil millones de dólares en vez de estar en el Banco Central del Ecuador están fuera del país en bancos suizos. ¿Haciendo qué? Es la pregunta. No sé si tal vez usted tenga conocimiento al respecto. Esto que lo tengo, eso no es anormal, o sea, es la reserva monetaria que se invierte afuera. Lo normal es la cantidad, son nueve puntos del PIB. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque eso garantiza pago de deuda, eso revaloriza los bonos que los tienen ellos mismos y se llenan su bolsillo. Cuando esa plata sería tan necesaria para reactivar la economía, se requiere la tercera parte de lo que tienen invertido en Suiza. No solo estamos financiando al extranjero, estamos perdiendo mucho dinero porque, por un lado, nos endeudamos al 6-7%. Y por otro lado, tenemos 9 mil millones en Suiza ganando cerca de 0% de interés. Pero hay muchos que aplauden eso, le llaman logro, le llaman prudencia. No es prudencia, es elecciones políticas política económicas en función de diferentes objetivos. Nosotros actuamos en función de las carreteras, la seguridad, la reactivación de la economía, el bienestar del pueblo ecuatoriano. Ellos actúan en función de garantizar el pago de deuda externa, porque son ellos mismos los que tienen los bonos de deuda. Si no revisan el 99, como banco voy aquí, tenía bonos de deuda externa. Ahora... le eh, la segunda parte de su pregunta se, se me escapó. Usted, antes de preguntar sobre la reserva, eh, hizo una, eh, comentó otras cosas. ¿Qué fue lo que comentó don Carlos? ¿Qué, qué comentó. ¿Se acuerda? Antes de la, la, segunda la segunda pregunta. Ah, No se... no, antes de hacerme la pregunta de la reserva, preguntó alguna otra cosa y lo olvidé. Bueno, no importa, se pasó, ya retomaremos el tema. Tú le planteaste el asunto del gobierno que estaba, no estaba invirtiendo en la, en la obra social. Ah, la obra social, eso ya prácticamente ya es... Pero no era eso, no era eso lo que me estaba preguntando, lo que estaba comentando, don Carlos. Antes de llegar a la reserva me cambió el tema, pero bueno, no distraigamos más la audiencia, sigamos adelante y retomaremos el tema. Bueno, eh, la, la situación que vivimos nosotros acá... Eh, es de la ah yo le pregunté acerca de lo del superintendente de banco ya, y pues, que se habla de ahora de los asambleístas que lo nombraron de... se van a la casa. Esto es muy importante. El dictador era yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me sometía ante nadie. Decían que era autoritario, había liderazgo firme en función del bien común se requiere liderazgo firme en un país como Ecuador, pero era el dictador, rompí un periódico el sábado en uso mi libertad de expresión. Yo era el dictador. Dictador es lo que estamos viendo. Nombra, posesiona el, la Asamblea Nacional, un superintendente de bancos propuesto por el propio Lazo, que han cumplido todos los procedimientos, rodean la superintendencia con policía para evitar que asuma el cargo, mientras que a pocas cuadras, al menos en Guayaquil, en la sucursal de la superintendencia, también rodeada por la policía, explota un barrio entero. ¿Cómo no va a indignarse la gente? Pero eso no es nada. Lo mismo hicieron con el Consejo de Participación Ciudadana. Pero hace 10 días, Carlos, tenemos una boleta constitucional de libertad para glass Y los mantienen presos, glass. Es un secuestrado. Está secuestrado, Glass. Entonces no hay institucionalidad, no hay garantía. No hay derechos humanos, no hay nadie en Ecuador. Y no pasa nada, porque es a favor de Lazo, de la banca, de los medios de comunicación, del poder que siempre no dominaba. A revelarse el pueblo ecuatoriano. Esto es más que causar de destitución de Lazo, más que causar de juicio político. Más que causarle revocatoria. Este tipo ya perdió el equilibrio mental. Tiene que irse a su casa por el bien del país, en forma democrática, con anticipación de elecciones, revocatoria del mandato. Ahora quiere hacer una consulta popular. No permitamos esas distracciones. La primera pregunta debe ser que si se aprueba o reprueba que continúe en el cargo de presidente. El resto es burla. ¿no? Tiene que irse a la casa o nos aniquilará a todos. Este tipo hace rato perdió todo límite y todo escrúpulo. Oiga, es, es algo, no sé, su género. Eh, a mí me pasaron una invitación para que dé a conocer lo que va a haber eh, hoy o mañana: eh, reuniones de países para hablar sobre el tema anticorrupción. Y quienes son los que están al frente son las personas que están en el gobierno del señor Guillermo Lazo. Yo digo, ¿pero para qué estas reuniones internacionales? Si lo primero, lo primero tenemos que solucionar. Y analizar y ver lo que está pasando con este gobierno que se lo dice anticorrupción yo no sé, lo quieren tapar de esa manera a nivel mundial, no sé no sé si usted tiene eh, conocimiento al respecto de lo que va a pasar en la capital de la república bueno, que son tan ladrones que nos robaron hasta el discurso de anticorrupción pero no es nada nuevo, ¿qué corrupto le va a decir que es corrupto? por el contrario, el corrupto que reconoce su corrupción ya empieza a hacer algo honesto entonces es una contradicción todo corrupto le va a decir que está luchando contra la corrupción. Por eso es tan difícil discernir, porque todos decimos que luchamos contra la corrupción, quién es corrupto y quién es honesto. Pero remitámonos a la prueba. Cinco años escarbando, hasta empresas contrataron para ver si nos encontraban 20 centavos más la vida. Y mientras más buscan la plata que encuentran escondida es la de ellos. Es tan evidente como aquello. Pero ese discurso anticorrupción es lo que se utiliza en hace ya algunos años, no solo en Ecuador, en toda América Latina, respaldado por Estados Unidos, por la National Endowment for Democracy, el brazo financiero de la CIA, para perseguir a los gobiernos progresistas. Y arman sus comisiones anticorrupción y recuerde quién estaba en esa comisión anticorrupción. Estaba un trujillo viejo deshonesto que se prestó para destruir al país. Estaba un Fernando Aspiazo, odiador que aplaude la persecución política, un tipo que en paz descanse, ¿cómo se llama este? Ya te me olvidé. Era un economista, ya te me olvidé que, que Rodríguez, ¿no? un politiquero de, han utilizado el discurso anticorrupción como instrumento de persecución política para pura politiquería los corruptos siempre fueron ellos ustedes jóvenes, qué, va, qué difícil va a ser discernir porque todo el mundo les habla de lucha contra la corrupción pero no es tan difícil vean el estilo de vida vengan, visitenme acá, vean cómo vivo yo en casa alquilada, no tengo ni carro propio vean cómo vive Lazo y su plata afuera Se va evadiendo impuestos y los corruptos dicen que somos nosotros los corruptos siempre fueron ellos Pues vean pruebas hechos, no palabrería porque los corruptos nos han robado hasta el discurso anticorrupción bien eh, voy a cumplir con el espacio que nos dieron por acá para tener eh, la entrevista con usted le voy a poner algo para que mire lo que pasó acá en la ciudad de Machala ahí está, vea ahí está ahí está, ahí lo conoció ya lo vio al alcalde de la ciudad de Machala en, ahí está don Darío Macas y don Carlos Zambrano Landín, el leal suyo de toda la vida política, ahí está. Ese es el grupo humano que estuvo el día de la Alianza 577 a nivel de Provincia del Oro. Así se bebió esa fiesta, ¿eh? recordando hace muchos años atrás cuando estaba Rafael Correa Delgado recorriendo la Provincia del Oro. Acá se la vivió de esa manera. Así que, que tenía ese espacio pequeñito para considerarlo a usted con esa alianza que comenzaron a tener dolor de cabeza algunos por acá. Eh, 5, 70 y 7. Así que, que quiero escuchar sus comentarios y ya nos estamos despidiendo con esta entrevista con el amigo Rafael Correa Delgado. Y me alegro si pasaron bonito en aceptación de candidatura. Esto es tan bien atractivo. ...pero eso no hace ganar elecciones... ...que nadie se confíe un segundo... ...trabajemos como si no tuviéramos... ...ni un solo voto... ...ese siempre ha sido nuestro principio... ...a quemar suela de zapatos... ...a ir de casa en casa... ...de calle en calle... ...de barrio en barrio... ...diciendo... ...es el momento de recuperar la patria... ...todo... ...todito... ...lista 5. ...ya lo hicimos una vez... ...usted ha hablado de la inseguridad... ...este año probablemente va a ser... ...el año más inseguro... ...más violento... ...de la historia del país... ...pero recién se rompe ese récord... ...el año anterior... Vivimos mucha violencia, pero era igual el índice de violencia que antes mi gobierno. Lo que pasa es que lo olvidamos. ¿no? Entonces, ya lo hicimos una vez. Recuperamos un país desangrado, destrozado por la violencia, por la migración, por la falta de oportunidades, por la mala educación, por la falta de carretera. Estos tipos nos robaron con la traición de Moreno ese logro. Han destruido mucho, pero no han destruido la esperanza. A recuperar esa patria y lo volveremos a hacer. Pondremos a Machal, el Oro, a Ecuador nuevamente senda del progreso, prosperidad con dignidad con justicia para superar en forma definitiva el desarrollo, para lograr en forma definitiva nuestra segunda independencia. A quemar bastante suela decía usted, yo recuerdo que se quemaba la suela y se alimentaba en la tarrinita, ¿no? Sí se recuerda, ¿no? las cosas más divertidas cuando uno comía en todas las huacas, ahí en los comedores populares, a mí me encanta todo eso. Eso lo que ve la gente, o sea, yo no tengo que fingir. Usted vea, que hasta tonto, en un lazo de la otra vez salió en un patio de comida comiéndose un pollo frito Kentucky. Cállate, no Y cuando trata de, de aparecer como popular, se lo ve que no le da, porque que le da asco las cosas populares. Cambio, uno no tiene que fingir. Toda mi vida yo he comido en los mercados, me ha encantado la comida popular. El arroz, mi letra carne asada ahí, una guaca ahí en una esquina, o la fritadita, el hornado, el ceviche. O sea, no tenemos que fingir y eso lo nota la gente la gente aprecia la autenticidad y sabe sí. que nosotros somos auténticos oiga, si ¿sí se recuerda cuando estaba de presidente bajaba del edificio a la presidencia y a un ladito iba a comer usted en un restaurante, si ¿Sí se acuerda ¿no? en la parte de atrás había una guatita super, super buena, ah, si ¿sí se acuerda ¿no? ah, no, por supuesto vea. pero también en Machala, pues Puerto Bolívar es una de ellas claro, en los ceviches, en los mejores de ceviches del mundo espectacular y pues cuando... todo eso, una maravilla y cuando se venía acá a la radio chale, no, se come riquísimo cuando se, se venía acá a la radio el boloncito y la tacita de café que es tradición acá y oh, pues, cuando estábamos en el oro siempre era un cevichito a mediodía <risa> y qué ceviche, riquísimo don Rafael ¿sabes lo que nunca pude hacer? Ay, me avergüenza, me da pena pero no, no, no pude, no hubo oportunidad eh, no conozco el archipiélago de Jambelí nunca visité Jambelí Ajá. terrible ¿no? Sí. un abrazo a todos los compañeros de por allá muy pronto ojalá muy pronto, pronto lo va a visitarlos. conocer muy pronto lo va a conocer ojalá pronto pueda conocer ambelí y con la transformación que la va a dar este don carlos víctor acordarás sí ojalá a usted el agradecimiento un abrazo cualquier momento estaremos nuevamente en este enlace para tener a la gente informada y que la gente conozca en qué condiciones está Rafael Correa Delgado todavía hay tela para cortar, y peola para elar, eh, elevar cometa, así que tranquilo que el equipo gana María José, ¿qué estás estudiando? ¿qué vas a estudiar? Ah? el que acabe preguntándole a los jóvenes periodismo José ¿qué, qué, qué vas a estudiar? Ah? Eh, estoy estudiando periodismo ah, qué maravilla, ¿en qué universidad? en la Universidad Casa Grande, en Guayaquil te felicito tú sabes que mi segunda hija es periodista nos dicen que yo digo a los periodistas y mi segunda hija es periodista, no no odio, pero sí es de esto el mal periodismo, y todos debemos rechazar ese mal periodismo, como rechazar los malos políticos? Pero saber discernir que hay buenos políticos y también hay buenos periodistas, y no solo eso, que los buenos políticos y los buenos periodistas son fundamentales para la democracia, para el buen vivir, para el desarrollo. Así que felicitaciones a ser una buena periodista que necesitamos de urgencia en nuestra patria. Aquí estamos aprendiendo porque... Sabemos que el periodismo es el reflejo de la, de la sociedad y queremos una sociedad más justa. Y el Estado también es reflejo de la sociedad, mi querida María José. Y recuerden, ¿eh? se inventan teorías folclóricas, que el periodismo está para criticar el poder, o sea, si es un buen poder hay que criticarlo. Está bien, criticarlo para mejorar, pero lo critican para aniquilarlo y ellos mismos son un poder. Para mí, el periodismo está como guardián de la verdad. Si nos roban la verdad nos quedamos sin democracia. Nos quedamos sin desarrollo, porque ¿cómo tomamos las adecuadas decisiones de acción colectiva? Así que, hacer los guardianes de la verdad, mi querida María José, un bien fundamental para toda sociedad. Antes de despedirme definitivamente con usted, eh, don Rafael, le mandan el saludo el señor alcalde de la ciudad, don Darío Maca, dice, don Carlos, permítame darle el saludo al líder máximo, el economista Rafael Correa Delgado. Así que el saludo para ustedes. Un abrazo al alcalde Macas, pero por favor, Carlos, entrevista, ¿no? Cuando fue constructor del Estado, primero, si antes de nuestro gobierno podía trabajar en obras del Estado. Sí, sí lo conozco yo. ¿Cómo sí lo ganó conozco? esos contratos, si no fue en forma absolutamente transparente. Pero si duele en el alma, frente a toda esta difamación que hemos sufrido estos años, toda la gente que sabe que con nosotros hubo absoluta transparencia y igualdad de oportunidades, ¿cómo guardó silencio? No? Sí, tienen que hablar un poco más de esos empresarios que accedieron a los contratos del Estado en forma absolutamente libre. Por supuesto, siempre puede haber un corrupto, pero es la excepción, no la regla. Y le hicieron pasar como la regla. Bien, 7 y 10. Me he robado 10 minutos por ahí. El agradecimiento. Un abrazo a la distancia. Gracias, Carlos. Un abrazo a toda Machala, a todo el oro y a toda la patria. Hasta muy pronto. 7 de la mañana, 10 minutos. La entrevista con...